¿El patrocinador debe asistir a la entrevista de la embajada o es opcional? Bueno, um, por ejemplo, para, para la Iglesia SK1, eh, la mayoría... El, la persona sponsor o, o, o el USRS en la verdad casi nunca es requerido que vaya. Solamente si la embajada del país de tu pareja le manda una carta pidiendo que tú vayas, entonces sí es requerido. No va a ser opción. Ahora, para muchas uh, a peticiones CR1 o, visas, uh, perdón, o peticiones cónyuge, muchas veces muchos de los países requieren que vaya el ciudadano americano a la entrevista. Uh, Son nomás uh, verifiquen con cada carta que... que, que Quieres bien porque ahí va a decir, ¿sabes qué? Debe de, de, de ir. El, el, la persona es requerido. Y si ellos dicen que es requerido, si no asistes, te pueden rechazar la petición o darte otra cita. Y la verdad puede tardar meses para que, para sí. que vayas a una cita. Eso Nosotros es... recomendamos que si puede asistir, digo, es que vaya. Sí. Más vale que espere afuera de la entrevista a que diga el oficial consular: A ver, quiero ver a su esposo, quiero ver a su, a su pareja. Entonces, si puede asistir, si eso le conviene. Eh, puede ser accesible para su caso, recomendamos que vaya, ¿no? Más vale sí. esperar. Sí, pero como digo, si dice una carta que tienes que asistir, ah, tienes que asistir. Pero si dice que asistir porque su caso sí. así lo requiere porque necesita el oficial, sí. digamos que las evidencias no les terminan de convencer y quieren ver físicamente y entrevistar al patrocinador, ahí sí no es opción. Tienen que asistir así a la es. fecha de la entrevista. Y si sí, no tienen, no tienen, digamos, eh, escapatoria. Sí. <risa>